porque lo que yo estoy haciendo, yo creo que lo estoy haciendo en beneficio del pueblo. La entrevista con el alcalde, esa sí va mañana, porque es más larga, y él da una serie de declaraciones, yo solamente di un anticipo en la reunión que tratamos, de las cosas que él nos dijo, interesantísimas declaraciones que ustedes las van a ver mañana, en la que nosotros participamos, con la transparencia que nos ha caracterizado. Vámonos con el, el evento de la, de la fortaleza... Duarte Kosovo. Parece mentira, que todavía estamos hablando, que cuando se producen motines, se encuentran arsenales de armas. ¿Cómo es posible? Arsenales, o sea, grande cantidad de armas, para que me entiendan, y no ser cacofónico. ¿Cómo es posible que dentro de una cárcel... En una cárcel en la que ha habido anteriores motines, nosotros tuvimos aquí un recluso que dijo, después de esto yo voy a perder la vida, doctor. Pero aquí yo estoy extorsionado, yo tengo que pagar 50 mil pesos mensuales, tengo que pagar a un tipo para que me cuide, y aquí entra de todo. Aquí hay actividades ilícitas, se mueve narcotráfico, aquí hay presos que tienen armas, y... Todo entra con los custodios Y se permite el sistema Ustedes escucharon Una requisa Dos pistolas con las que mataron a un hombre 39 cápsulas Usted se pregunta En una cárcel, todo el mundo sabe El que, el que vive en este pueblo La fortaleza Duarte, Kosovo, como le llaman Lo pequeña que es Y usted escuchar 39 detonaciones 39 cápsulas hay y usted como militar no ir no, hay que hacerse de la vista gorda porque hay un sistema de corrupción a ¿Ah, que trasladamos a los presos motivos del conflicto para otro lugar para llevar la mafia a otro sitio y para que no hablen y ustedes saben cómo fue que lo mató la hija dice Nicole Cepeda hija del recluso fallecido aquí, Fausto Francisco Guillén que a su padre lo asesinaron porque él no quería entregar el dinero que había trabajado durante 19 años prestando en la cárcel. No quiso entregar sus prendas ni el dinero. Y dijo ella, palabras textuales, mi papá entregó las prendas y el dinero que le pidieron y como quiera lo mataron. No por maltratar ni matar a ningún preso, dijo su hija Nicole Cepeda, sino para quitarle y robarle el dinero dentro de la cárcel. ¿Y quién lo mató? Ustedes van a escuchar el audio ahora. No fue que lo mató, bueno, 39 tiros. No, no. Pagan Un tiro en una pierna. Habla. ¿Dónde está el dinero? Y en la otra pierna. ¿Dónde está el dinero? Y así lo fue torturando, dándole tiro. No una cosita, una puñalada que no se escucha. En un retén militar, cualquier cárcel, en cualquier lugar, usted escucha un tiro. Oh. Y usted ver 39 cápsulas, 39 detonaciones. Y permitir que eso pasara, eso es con connivencia de las autoridades. No es trasladar a los presos. Es descubrir el sistema de corrupción que hay ahí, sancionar y someter a la acción de la justicia. No, porque a los que están ahí, vamos a suponer que los que están ahí, si uno tiene ya, fue condenado a 20 años. Los máximos 30, nadie, no, no lo pueden condenar a más del tiempo que él ya tiene en la cárcel. ¿Por qué usted cree que aquí una gente, porque no hay un nuevo código penal, agarra atraca a uno, se lleva un motor de camino, mata a una persona y lo juzgan por el que tiene la pena mayor porque no hay cúmulo de pena. Los muchachos que le hicieron a Francia, la ingeniera en Santiago, venían de matar a una persona en un atraco. Y la vieron a una mujer, y decía, ah, mira esta jipeta. Y le hicieron un tiro, y la dejaron ciega. Y esos muchachos los lo condenaron solamente a 20 años por el homicidio, porque si lo condenaban por, por atraco, con violencia, como la gente lo conoce, robo a mano armada, robo con violencia, como dice el código, que ustedes lo conocen como atraco, no pasaba nada. Vamos a resolver tras la si usted sabe lo que es que encontrar en ese incidente, dos pistolas, ¿cómo entraron las pistolas ahí? Las proporcionan los mismos que están ahí dentro de la cárcel o custodias. Armas automáticas se estuvo hablando incluso una CZ que fue el que utilizaron para quitarle la vida al señor Fausto Francisco Capellán Guillén ah que vino Hernández Basilio el que dirige un grupo de personas todo eso es mierda hay un sistema de corrupción que si no se investigan los militares que están ahí y no se descubren bajo ese sistema mientras esté este sistema no va a servir para nada ellos son los responsables de esa muerte y lo que pase ahí. Entonces van a escuchar ahora, preste la atención, póngame un audio en el retorno lo más que usted pueda, porque le voy, a le voy a enseñar ahora, para que usted sepa, y usted va a escuchar este audio, cómo ese león entra y lo que ese hombre, que yo le voy a enseñar ahora lo que él sufrió, y le voy a presentar, y como le dije a ustedes, como tenemos un asunto de problemas de edición, no pude eh, pasar esto con el tiempo. Esta es la persona, vamos a ponerlo señor director aquí, Miren la persona. Y yo le voy a poner el audio ahora. Y puede venir aquí ya. Solamente para que lo vean. Escuchen esto ahora. Qué interesante lo que, lo que, lo que sale a relucir en ese audio. Vamos a tratar de poner la mayor calidad para que ustedes vean cómo eso se produjo y lo, lo, lo, que, lo, que eso, lo que ese hombre sufrió ahí. Vamos a ver. Súbelo más, todo lo que pueda. Sí, sí, Mira, toma lo más y cálmate. la puerta. la que no me matar no quiere tirar los El sí ¿Eh? ¿En ¿Sí lo que no es lo que es? Te... ¿No eh? ¿Qué es que es lo que lo que que no lo que lo que vamos es lo que es lo lo que que que que que no, que no. No, no. No, me No, no. No, no. Cuando no, a No, Ah, por favor, alors. Por favor. Richard, ¿cómo es? ¿Cómo es? Le están dando golpes, le están torturando. Entonces, ahí lo voy a dejar, esta es la primera parte. Ahí fue cuando comenzó, habla, búscalo. Se produjeron 39 cápsulas encontradas. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿dónde estaban? En un resort los custodios y los militares. Estaban durmiendo, el sueño eterno. Estaban en los brazos de Morfeo... Eh o habían pasado ya con caronte. Ustedes escuchan cómo los rompen una puerta, van armados hasta los dientes y comenzaron a dispararle. O sea, la tortura fue darle tiro. No era que le estaban dando con una agujita, no con un chileno tiro. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde puede el sistema carcelario seguir? Para después decir que vinieron los héroes y es un sistema que, que se devela y que pasa todos los días en las cárceles de este país que son antos de corrupción porque en la victoria no murió un muchacho de una sobredosis no mataron a un militar no asesinaron a Florian Félix porque tenía una celda que parecía una mansión hasta con su yacuzzi vigilancia personalizada lo sacaban a los risores, recibían recibía mujeres y ese día el tipo se dio su pase, parece, y quería amanecer con su muchacha y le dije, pero ven, acá el otro paga menos que yo y amaneció con sus dos mujeres, dejen de amanecer con las mías. Y le dijeron, ah, pues la cuota sube, tú tienes que pagar 300 mil mensuales para darte esos privilegios. Ay, que él le fue con un coligo para que mataron, no, eso murió ahí, ah, eso debe la, la corrupción que hay en el sistema carcelario. ¿No recuerdan hace poco que intervinieron militares, lo único que faltó fueron tanques para la victoria? ¿Ustedes no recuerdan? Y hacen ese mismo operativo otra vez y van a encontrar la misma cantidad de armas y todo igual. Ustedes lo vieron ahí, computadoras, routers de internet, o sea que había una mafia montada ahí con internet. Por eso que ustedes ven que estafan y hacen a larga distancia a gente. Mire que te estamos llamando de magia, que te estamos llamando de claro para que te dijiste que sacaste un celular. Y unos pendejos estafándote en la cárcel. Computadora, 37 celulares, de, bueno de todo, armas, que yo cuánto cuchillos. No sé, eso no es posible. Eso desvela una mafia que opera desde lo interno y con la que no se va a acabar. Entonces, por eso no me pueden hablar a mí de reforma policial si no hay una reforma en los cuerpos carteres en el sistema carcelario que es el más corrupto del mundo. Pusieron los azulitos y un nuevo sistema de rehabilitación en la misma basura, el mismo sistema de tortura. ¿Cuántas veces no hemos denunciado lo que ha pasado en el CCR de Vista al Valle? ¿Y ustedes escucharon lo que dijo esa, esa niña? Para robarle lo que durante 19 años prestando dentro de la cárcel acumuló. Pásame los cuartos y las prendas, le entregó lo que él tenía, y si como quiera me lo mataron para que no hablara. Porque un hombre que lo extorsionan así, que trata de sobrevivir dentro del mismo sistema, ya no puede dejarlo vivo porque habla, iba a hablar, iba a decir: mira, aquí está Fulano armado. Como pasó cuando me llamaron de la Santa Bárbara de Samaná, la cárcel, ella ¿eh? recuerda que lo no dio el tipo: mira, Pitágora, ahora mira, me mandó un video mira, ahí están jugando, están fumando jucas, están fumando marihuana, hay cocaína hay armas y aquí hay de todo el que no está con el sistema y no paga para la que lo protege lo meten en un cuartito allí, lo torturan y lo matan, y pasa como que está enfermo, o pasó un accidente entonces eso no lo saben los del sistema carcelario y después venimos a decir, después que eso pasa secuestran 30 personas y pasa todo eso eso es una basura yo participé aquí, buenas noches y eso no. devuélveme el retorno, retorno director si no. te pone un poquito mi querido a ver si te escucho ahora devuelve el retorno que okay. no, dime cara. te escucho adelante eso es eso no era evitar porque yo iba a sacar ese vital y te ve la gente con machete de que lo probó. M más traga moneda venden banquerotería y entonces y que nadie lo sabe la mano a nosotros y que no sabemos los qué está viendo? los que están ahí dentro dice la corrupción de, de arriba a abajo para la moneda para la puesta, que son vainas que están en los casinos banca de lotería y entonces que hay colino, machete no, armas gracias bueno me acaban de llamar allá una llamada allá mismo un celular de allá de la fortaleza de barrio. yo estoy escuchando que no mentimos aquí cuando yo recuerdo como ahora que estaba el padre Oscar Peña, encargado del comité de encarcelados, que estaba ahí un grupo de damas excelsa, exquisita, que yo estuve participando. Nosotros estamos en una actividad y después de esta llamadita le voy a decir: estábamos nosotros educando a través de un sistema de educación gratuita que había, eh, que después estableció Educa y nosotros estábamos llevando la palabra. Y me dijeron, doctor, mire, váyase. En media hora se va a armar aquí un motín Esa que le llaman ahora el CCR, de Intervalle Que siempre es la misma basura Que lo que quedaron dieron fue los uniformes el mismo sistema de tortura, la misma basura Le paso ahora mi querida dama Pero bueno, vamos a poner a la dama primero, dígame Buenas noches pues, caballero, Dígame señor